Está muy bueno esto de la colección. A mí que me gusta ver los cuatro juntos por la diferencia de colores, hacen como un buen contraste. Sí, tienes sí, vale. sí, vale. razón. ¿Tiene sí, está palco, un poco largo el mío, el ¿no? Está el un poco de de gordo. Trono, está bien. ¿Cuánto pesará esta? Sí, Medio pila. No es no es este es sí. Voy a hacer la misma que me decía Marcelo. Eh. ¿Cómo era? De ¿Qué ponía, che? ¿D? Vaya. ¿Qué acá ¿D? Acá de. ¿D? ¿Cómo Coma, Vaya. ¿Qué docente? Uh. Vaya, balcones. Bien ¿Qué sí. No puse el pabellón. ¿Qué director de cámara que tenemos? Vos te no tenés que dedicar al cine, Marcelo. Tienes que hacer tu entrada en Netflix. Tienes que hacer tu entrada en Netflix. Sí. O sea, Sabes qué me, ¿Sabes ¿sabes te... ¿sabes ¿sabes ¿sabes me escribieron en Netflix? ¿Sí? ¿Te conté? ¿Por qué no vas de guionista? Sería, sería no, no. una bueno. contribución importante. ¿eh? No, pero hay algo, hay algo generándose. ¿sabes? Ah, bueno, te felicito. Bueno, bueno, bueno, yo los felicito a ustedes porque realmente la colección Biblioteca Elegida está con todo. Los esperamos mañana en la Feria del Libro. Ayúdenme. Es el stand 1400 Mañana que es domingo 5, a las 5 de la tarde, pabellón amarillo de la Fe del Libro. Bueno, pulgar arriba, Gusta. Muchas gracias. Buenísimo. Ven ahí, bien ahí. Vamos, mira que... Bueno, Fernando. Fer, pulgar arriba. Pulgar Para mí, ¿Qué? para Fabián. ¿Qué? Bueno, no me loco, sí, ¿qué sí. opinás de todo esto? Es genial.